...nos encontramos en el poblado Zulú de Selvo Aventura... ...aquí en este enclave de Estepona... ...fijaros que es vistas más maravillosas ...aquí la verdad es que podemos disfrutar en familia... ...con los niños... ...o venir solamente un día a pasar el día Selvo... ...bueno la verdad es que nosotros tenemos una bonita experiencia... ...de haber venido pues eh, varias ocasiones... ...y cada año para esta fecha quizás otros años ha sido un poco antes para también eh, dar la apertura ya oficial, aunque se abrió a último del mes pasado, ya está abierto Selvo Aventura en Estepona. Pero además todos los años eh, se regala un, un acuerdo con el ayuntamiento, el alcalde José María García Urbano, un acuerdo para que todos los empadronados en Estepona tengan también la oportunidad de venir gratis a disfrutar y eso es una iniciativa fantástica que se lleva a cabo puntualmente eh, pues todos los años. Y ahora justamente estamos aquí esperando que en unos minutos comience la rueda de prensa en cuanto llegue el alcalde, José María García Urbano, pues eh, ya presentará pues, las entradas, vamos a informar de las entradas que se dan. Eso sí, hay que estar empadronado, uno de los requisitos fundamentales para esas entradas gratis. Pero de todas formas está abierto y podéis venir a, vis a visitarla o este año se incorpora justamente este poblado y siempre hay novedades así que hay que disfrutarla con muchos animales y que bueno que nos hace realmente pasar un día inolvidable ellos tienen preparado todo tienen hotel, tienen bungalow eh, lo que son también temas de restaurante y ya ves que vistas eh, más maravillosas aquí justamente se ve el mar, se divisa aquí perfectamente todo y bueno pues vamos a contar todo lo que aquí se diga porque vamos a estar pendiente y pondremos los micros para escuchar la rueda de prensa de lo que nos Sí, también hay un nuevo director... ...vamos a conocerlo. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer... ...la, la presencia aquí del alcalde, eh, don José María... Eh, ...bueno, pues eh, corroborando un poco la buena relación... ...que, que existe entre el ayuntamiento y, y el parque... ...y bueno, eh, fruto del cual hacemos esta entrega... ...de las invitaciones, que esperemos que... ...que vengan muchos esteponeros a, a conocer el parque. Este año el parque cuenta con la novedad... ...de, las, de estas cabañas que tenemos aquí... Eh, son cinco cabañitas, las cuales, como podéis comprobar, tienen unas vistas espectaculares, cuentan con dos habitaciones, un jacuzzi, la piscina de abajo, que, que es también preciosa. Y nada, eh, la, no las pudimos inaugurar en la fecha que teníamos prevista, porque, bueno, por las circunstancias que todos conocemos, pero bueno, esperemos que con la reapertura del turismo, poco a poco se vaya activando un poquito la, la, la visita y que cada vez vaya conociéndolo más nuestro, la gente de, del pueblo. Así que bueno, eh, nada, agradecerte esto y eh, bueno, desearte que, que vengan muchas veces más por aquí a visitarnos y que nos veamos otra vez pronto. Muy buenas tardes. Pues yo les confieso que este es uno de los momentos que más me gusta del año, que es venir al Parque Selvo. Vengo todos los años, al menos una vez, al menos en este momento. Y quiero recordar a quien nos vea y nos escuchen que el Parque Selvo es, es, eh, ha sido y va a seguir siendo eh, un elemento estratégico en el turismo, en el desarrollo y en la promoción de Estepona. La palabra Estepona no se concibe sin Selvo y Selvo no se concibe sin Estepona. Es un, una plataforma de comunicación, de, de hacer saber eh, no solamente el parque en sí, sino es que el, al estar unido el parque con la marca y con la ciudad, pues nos permite en toda Europa que se sepa dónde está Estepona y las virtualidades que tiene nuestra ciudad. Así que de verdad me gusta venir, me gusta ver cómo avanzáis, cómo conserváis, pero cómo avanzáis. Estoy de acuerdo con todas las palabras que nos ha dicho el, el director, el nuevo director Alberto Martín del parque, excepto en una. Hay una en la que discrepo porque esta instalación hotelera complementaria que han abierto le ha llamado cabañitas y a mí en cambio me parecen unas cabañas sensacionales, eh, modernas, bien equipadas, amplias con unas instalaciones complementarias, como estoy viendo, la terraza fantástica y con unas vistas que son que son inmejorables. Así que desde aquí eh, invito a que quien tenga interés en pasar una noche, varias noches, en un entorno completamente natural, completamente diferente, tienen el Parque Selvo y en estas cabañas una oportunidad única. Y quiero recordar también que, la, que el parque es una concesión administrativa ...y que permite disfrutar del mismo... ...a todos los vecinos de Estepona que estén empadronados... ...todos los vecinos tienen el derecho de, de venir... ...cada año a conocer el parque, a visitarlo... ...las entradas que en este momento el director... ...me va a hacer entrega y firmamos el convenio correspondiente... ...se pueden recoger en Puerto Sol... ...en el antiguo edificio del Ayuntamiento... ...y están, insisto, a disposición de todas las personas empadronadas en Estepona, por eso cuando hay quien pregunta ¿y qué ventajas tiene estar empadronadas en Estepona? pues tiene muchas, tiene muchas eh, no solamente te ahorras en el IBI una cantidad importante en ese impuesto sino que permite utilizar y disfrutar de instalaciones como el Orquidario o como el Parque Selvo así que, eh, señor director, eh, le doy también la bienvenida lleva pocos gracias. meses y poco tiempo en Un poquito, llevo tres semanas de momento, así que bueno Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, pues seguiremos teniendo esta relación fluida y de buenos contactos que hemos mantenido siempre. Eso es buena señal. Eso se debe a que el número de empadronados va aumenta año, aumentando año tras año. En este momento podemos certificar 73.479 vecinos, es decir, que, se ha, que ha aumentado más de 5000 desde que soy alcalde de la población censada en este poner ¿eh? así que a ver vamos a necesitar esta vez ¿eh? más caja y más peso para todas las entradas <ríe> bien, muchas gracias. Muy hablamos con el señor Roberto Martín... nuevo director de este parque tan bonito aquí en Estepona... ...en este enclave que acabamos de asistir a la rueda de prensa... ...en la que ha estado el alcalde José María García Urbano... ...y una vez más, un año más, los esteponeros... ...todos van a tener su entrada para visitar el parque... ...pero todo el mundo que quiera puede venir... ...porque esto es una maravillosa experiencia... inolvidable. No Alberto nos va a hablar de todo lo que podemos ver... ...y cómo vamos a pasar aquí un día, o una semana... ...o el tiempo que queramos... ...porque hay unos bungalows totalmente acondicionados... ...que lo acabamos de ver... Y ha encantado. Bueno, primero eh, darte la enhorabuena por tu cargo en esta empresa tan bonita eh, que bueno que nos llena de felicidad y tenemos tantos recuerdos también de haber traído a nuestros niños en su infancia y recordar estos momentos. Así que en primer lugar, Alberto, enhorabuena. ...muchas gracias por la enhorabuena... ...y bueno, nada, comentar eh, a los esteponeros... ...y a la gente de la zona que, que están, eh, vamos... ...que vengan a conocer las nuevas instalaciones... ...que no solo tenemos el nuevo hotel eh, Lodge... ...que lo tenemos aquí dentro del parque... ...que tiene unas vistas espectaculares... ...con un jacuzzi totalmente independiente... ...y bueno, la, las instalaciones como habéis visto son... ...son ejemplares, ¿no?... ...y aparte de eso, este año... Eh, ...durante la época de confinamiento... ...han nacido varias especies aquí dentro del parque... ...fruto del grandísimo trabajo que ha hecho el Departamento de Conservación... ...y bueno, este tenemos las novedades de... ...han nacido un, un impala... ...que está ya dando sus primeros pasos por la zona de la laguna de... ...por las lagunas... Eh, ...han nacido también dos lemures de cola anillada... ...y han, eh, un casuario que ha puesto también eh, eh, huevos... ...entonces estamos esperando ya que eclosionen... Por tanto, invitamos a todo el mundo a que vengan a conocer tanto el nuevo Hotel Lodge como las nuevas crías que ya están unidas a los 700 animales que tenemos por el parque. Sí. Bueno, realmente es una sesión muy grande, una sesión de cuántos eh, ¿Cuánto espacios. Sí, actualmente el parque consta de unas 40 hectáreas visitables. ...por tanto es un entorno eh, totalmente al aire libre... ...un entorno muy seguro... ...en el cual los visitantes se van a sentir muy cómodos... ...y van a poder disfrutar de, de una vegetación espectacular... ...y, y bueno, y un montón de especies animales. Y, bueno, mucho terreno visitar... ...¿nos da tiempo en un día hacer una visita al parque?... Evidentemente, cuanto más tiempo pases, más disfrutas de, de los animales y, y de las instalaciones, ¿no? Porque yo recomiendo estar, no simplemente pasar y ver a los animales de pasada rápidamente, sino estar un rato viéndolos y, y ver cómo se mueven y cómo se comportan, ¿no? Pero respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que el tiempo ideal para, para visitar el parque son dos días aproximadamente. ¿Vale? Entonces así aprovecháis y os quedáis un, una noche, o las que consideréis, en el nuevo lodge. ¿Cómo es pasar un día? ¿Cómo se el recorrido? ¿Dónde empezaríamos? ¿Qué recorreríamos? ¿Cómo sería pasar un día? Sí, el, la entrada tenemos, eh, que es donde estamos actualmente, es la zona del pórtico, ¿vale? Eh, tenemos, como veis, muchísima vegetación y, y, bueno, tenemos muchísimas especies, como el guepardo, eh, tenemos eh, oso, el... Eh, ...perdón, el, el panda rojo, ¿vale?... ...tenemos una instalación también con cabras... ...hay, bueno, hay un montón de especies, la verdad... repartidas por, por esta zona de la entrada... ...luego si subimos un poquito más adelante... ...ya va cambiando un poco la vegetación de, del parque... ...y vamos viendo la zona de Madagascar... ...donde hay un montón de lemures de cola anillada... ...que son, unos, son preciosos... ...son los típicos de lemures de, de la película... De, ...de pingüinos de Madagascar, ¿no?... ...y la verdad es que les encanta a los niños... Y luego si llegamos ya a la parte de arriba, ya tenemos eh, un poco más eh, zona de grandes mamíferos. Te podemos encontrar elefantes, podemos encontrar cebras, eh, podemos encontrar eh, leones también, eh, hienas. O sea que yo creo que hay mucha variedad de animales para, para que puedan disfrutarlo. Y por pues, último Alberto también gustaría saber cómo había adaptado también con este tiempo que hemos tenido, bueno, tenemos todavía pandemia, no podemos olvidar de ello. Uh -huh. Sí, el parque, bueno, eh, como he comentado son 40 hectáreas, por lo tanto eh, el, hay espacio suficiente para, para mantener la distancia de seguridad. Sí que es cierto que hemos adaptado eh, unos protocolos muy estrictos para garantizar la seguridad tanto de clientes como trabajadores. Hemos puesto eh, mucha cartelería recomendando mantener la distancia de seguridad, dispensadores de gel hidroalcohólico. En las zonas un poco más cerradas se han canalizado zona de entrada y zona de salida para evitar... El, el, digamos que la gente vaya en sentido contrario. ¿no? El parque es un, está al aire libre, entonces gracias a eso es muy fácil mantener la, la seguridad. Sí, he visto por ahí también los geles, ¿no? Eh, eso es. Que también he puesto para Efectivamente. Manos y... Sí, hemos puesto geles hidroalcohólicos repartidos por diferentes puntos del parque y, y bueno. Y... Evidentemente se ha reducido el aforo del parque eh, y la, las instalaciones que son cerradas también se ha reducido un poquito el aforo para, para adaptarlo a la nueva normativa. Estamos totalmente seguros aquí en el parque para disfrutarlo. Totalmente seguros. Muchísimas gracias por habernos atendido y una vez más enhorabuena, nos veremos por aquí. Muchas gracias a vosotros.